El departamental agropecuario en Oruro informó que la producción de alevines en los lagos Popo y Uruuru van en crecimiento. Asimismo aseguran que las cooperativas pesqueras de estos sectores serán beneficiados en los próximos meses. Hay un crecimiento adecuado de nuestros alevinos que muy pronto en los siguientes meses estarán transformándose en, en juveniles. Y eso ya es un logro muy importantísimo porque a partir de, de esa etapa eh, ya se logra planificar lo que es la reproducción natural, la reproducción de nuestros alevinos, de, de nuestros eh, del PGZI juvenil, porque entendemos que es una especie bien particular en el desove, por ejemplo en cada desove azojan más de 30.000 ovas eh, y en, en, en, en tres meses pueden realizarlo hasta más de 90.000 estamos hablando de una de un solo ejemplar de PGZI. en este caso es muy dinámico es muy importantísimo, es eh, su proyección nos arroja grandes beneficios porque podemos tener en los siguientes meses grandes cantidades de alevinajes, grandes cantidades de, de sobe y obviamente es importante esperar estas reproducción de natural. Después de haber desarrollado diferente seguimiento y control a la producción de alevines en ambos lagos, también se evidenció que los mismos se encuentran en crecimiento, mostrando gran caudal de agua, gracias a las nevadas caídas en este sector. Eh, por ejemplo, estamos en el lago Ururu, sobre los eh, 1.7 metros, en el, en, el, en el Popó, del mismo modo, en los lugares más ahondados, se encuentra sobre 1.2, 1.3 metros de altura o espejo de agua eh, no ha bajado mucho en los niveles de eh, de, algunos, de algunos años, de algunos meses donde hemos visto que por la eh, por transpiración rápida eh, por la calor y por el fuerte sol eh, evidentemente teníamos pérdidas de agua bastante significativas por día en este caso el lago se ha ido manteniendo, es más se ha alimentado un poco de, las, de los deshielos, de las nevadas de, de la zona occidental y por esa razón eh, queremos eh, manifestar que el monitoreo que se realiza constante en los lagos Popo y Ruru es satisfactorio.